Quiero citar aquí a esta entrevista a un gran amigo que viene de la ciudad de Bogotá y también nacido en el departamento de Caldas. Les hablo de Juan Carlos Langaruto. Véngase para acá, Langaruto, porque yo sé que usted también es muy amigo. De nuestro buen tigre, Langaruto, en el marco de la feria número 66. Qué grato encontrarlo aquí. Y bueno, amigos de siempre con, con el tigre. Claro que sí, como siempre lo hago, la primer trova es para Dios. Una trova, Manizales, yo la entono con mi voz. Como siempre lo prometo, la primer trova es para Dios. Qué honor, qué placer estar con el tigre, que me lo encuentro cada año, casi siempre. Y pues contigo, Toniel, fue una sorpresa para mí hoy que me llamó, que venía en camino para Manizales para mí es un honor que esté en mi ciudad. Pues muchas gracias, ya cuánto tiempo conociéndose con, con El Tigre y bueno, ¿cómo son sus charlas? Hablan de deportes, de música, de trovas, se, se echan chanzas, eh, almuerzan Bueno, cuando viene aquí a Marizales, que usted viene, ¿qué? Unas no, cuatro o sí. cinco veces al año Bueno, el vínculo es troveril más que todo Siempre ha sido de festivales, de conocerlos He visto el proceso del Tigre, desde que quedó viudo eh, ...que fue duro esa situación... ...pero es un hombre profesional... ...hizo su carrera como comunicador... ...además de profesor... ...ha tenido más puestos que Transmilenio... ...pero siempre vinculado a la cultura... ...con la trova y también con la riería... ...hizo parte y hace parte de los arrieros de rescatar ese folclor que nunca se puede olvidar así es pero toniel sí señor no? eh, qué pena eh, a mí gustaría agregar algo frente a lo que dice Juan Carlos Langaruto y es que a mí me tocó ver el nacimiento de él como trovador me tocó acompañarlo en muchos festivales en algunos como jurado, otros como pato, como periodista en transmisiones y todo. Y me tocó ver el crecimiento de Juan Carlos Sánchez Langaruto, que definitivamente es uno de los buenos trovadores que tiene el departamento de Caldas. Así es, ni más faltaba. Langaruto, felicitándolo también eh, por los 15 años que lleva con Cucaracho, que entre otras cosas está por ahí. No lograron pasar a la siguiente ronda de este concurso maravilloso, pero sé que ustedes se sienten. Con el calor humano, con la alegría de compartir las trovas, sus creencias, su personalidad frente a este público maravilloso Gane quien gane, finalmente es el folclore el que gana Claro, no y que, y que uno con los años va madurando, yo antes lloraba, tres días de duelo No, eso era una locura cuando uno lo sacaban, sobre todo de los ocho o diez finalistas eh, Después tuvimos una época, yo me gané tres regionales, gracias a Dios y pues en 27 años es lo mínimo no, lo que decía yo ahora, sacaron a Italia sacaron a Holanda y grandes elecciones de un mundial ¿por qué no salir el Langarote de Ugaracho? ahora, eh, muchos años hace que no me sacaran a mí Cucaracho de pronto al principio tuvo un poquito más de obstáculo para meterse siempre entre los ocho, pero él al lado mío, no porque esté al lado mío, sino porque ha crecido también, probablemente lo logró. A Otoniel, que estuvo en mis 15 años con Cucaracho, 15 años la gran de Cucaracho, de unión, pero no, pues, ustedes me entienden. Somos trovadores, amigos y compadres. Eso. El matrimonio musical que llaman. Exacto. Bueno, aquí para después. De, de, de, ¿Quería acotar algo? Sí, yo quería, eh, Toniel, y gracias y discúlpeme porque. Es que eso hay que registrarlo. Mire, en la historia de los festivales regionales. Juan Carlos Sánchez Langarusto y Cocaracho han sido reyes, han sido reyes, pero es que eso comprueba que la Trova no tiene un patrón específico. Ajá. Y se lo cuento con una anécdota: sí, otro sí. gran rey nacional que es Mariscal, Mariscal, ¿sí? Recuerdo que hace unos años fue rey en Manizales, Festival Nacional de la Trova, y nos fuimos para un festival en Andalucía a finales de enero. Y me tocó eliminarlo de sí, claro. O sea, eso no quiere decir que porque Creo es un es... rey, oh, okay. va a ser rey, va no. Oh, okay. La trova no tiene un comportamiento específico, un patrón. De pronto lo coge cojo en no, alguna. Para botón, es Y para no un botón, y que me extienda la palabra, Argentina llevaba. Creo que ten, más de 30 años, 36 años después del Mundial del 86, sin ser campeón, y es Argentina. Hermano, eso es lo mismo que dice el Tigre. Los jugadores tenemos que aceptar que el, es un arte súper duro y que siempre va a haber un escenario difícil en este mundo del fútbol. perdón, no Toniel, fue su generi. Se quedaron por fuera reyes como Langaruto, Mariscal, un gran trovador como Chorizo y otros, definitivamente. O sea que. Así es la trova Eso pasa, eso pasa naturalmente Y el jurado es el que el, el que decide El que determina falla. Claro que sí, el que falla Así. <risa> <risa> bueno, para despedir esta entrevista Y qué bonito encontrarme, de verdad Mucha alegría aquí en la ciudad de Manizales Con estos dos colosos de la trova Usted le da una trova al tigre Y el tigre le da una trova al angaruto. Claro Por sí. favor, arranca ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco la, para darle eh, La juventud, la juventud Hágale pues una trova para el tigre, en verdad siempre lo digo, donde quiera que lo encuentre siempre será un gran amigo. ¡Ay, qué lindo! A ver, mi querido tigre. Yo siempre seré un amigo y seré un gran artista, pero los lo dimostro hermano como un gran folclorista. Muy bien. Felicitaciones al Tigre. Muchas gracias, gracias por este bien. encuentro aquí Oye, para la Superior coño, coño, y el canal coño. Z Producciones. No, lo hace muy bien. Ni más faltaba. No, y sobre todo que, vuelvo y lo digo, está muy retirado el Tigre, pero eso nunca se olvida. Regular, cojeando como sea, uno ya es trovador. Así es. A ellos dos, grandes de la trova, de folclor nuestro, de la cultura colombiana, un abrazo grande y mil felicitaciones. Con gusto y cariño, Otonía Zapata Murillo, desde la hermosísima y encantadora. Ciudad de Manizales en el marco de su feria Número 66 Hasta la próxima La música latina en su máximo nivel en una emisora La superior estéreo Perfecta para ti